Este es un libro de gramática inglesa y si quieres aprender inglés rápidamente, nunca debes estudiar reglas gramaticales, poca fluidez, mala gramática, no empieces a estudiar reglas gramaticales. Por eso, el programa RAY está diseñado específicamente para que hable inglés en 90 días. ¿Funciona el programa RAYO? Esta es Kylie Anders, experta en la enseñanza del inglés. El curso de inglés del programa Kale Anders RAY ayuda a miles de latinos a dominar el idioma en 90 días gracias a su nuevo método que simula la forma en que aprendemos a hablar inglés cuando somos niños. Es un método muy diferente a todos los demás que hay en el mercado de los idiomas. La pregunta siempre es, ¿cuál es la verdadera razón por la que un estudiante aprende inglés? Algunos dicen que no son capaces, que no tienen talento, que es demasiado tarde para aprender inglés, que lo han intentado y han fracasado, y tú, ¿cuál es tu verdadera razón? si has hecho clic en este vídeo, es porque no has encontrado el curso de inglés adecuado que te hará hablar con fluidez en poco tiempo, todo lo que has pensado está mal. Si realmente te esfuerzas por aprender, el éxito está garantizado y no es tu culpa no hablar inglés, el curso RAID de Kyle Anders es esencial para ti. Imprescindible para todo aquel que quiera hablar el idioma con fluidez. El 98% de las escuelas cometen un gran error, enseñan inglés de forma intelectual, con reglas del verbo TOBE, conjugaciones. Enseñan el inglés como si fuera matemáticas. Somos aprendices de inglés, así que nada mejor que estudiar de la forma más humana posible. Hay que aprender de forma intuitiva, igual que yo aprendí el español de pequeño. Aprender inglés es un requisito, el curso de RAI de Cali Andrés es esencial para ti. Algo muy importante del programa RAI, quizás uno de los factores diferenciadores para aprender inglés correctamente, es que, desde el primer capítulo, se centra en tu preparación mental. Lo que queremos decir es que Calendars te lleva a ser capaz de mantenerte concentrado en tu aprendizaje del idioma inglés. Esto requiere mucha motivación e inspiración. Por ello, aplica diferentes técnicas de entrenamiento para que lo consigas, para que estés en condiciones de dominar la gramática, las palabras, las frases, los verbos y los vocablos. Y todo ello mediante la repetición espaciada. También consideramos que el programa Rayo es una excelente plataforma virtual para establecer relaciones sociales. ¿Por qué? Porque Calendars hace posible conectar con mucha gente, y compartir lecciones de inglés con hablantes nativos. También es una forma de hablar inglés practicando con otras personas que, como tú, quieren aprender. De este modo, podrá conocer y practicar el idioma inglés a través de llamadas telefónicas regulares o incluso videollamadas. Esto tiene enormes beneficios, porque no solo puedes practicar el idioma inglés, sino que también conoces mucho más sobre las diferentes culturas de otros países. ¿No te parece interesante? Para responder a lo anterior, te hago una pregunta, ¿Nunca te ha pasado que alguien te hable en inglés y, aunque lo entiendas, no puedas responder algo, ni mantener una conversación fluida? Eso es porque te falta vocabulario. Por eso, Cale Anders, con su curso de inglés RAI, te enseña a partir del segundo capítulo con una moderna técnica de memorización. Incluye las palabras, los verbos y las frases más importantes, y comunes que debe conocer para aprender inglés. De este modo, Ampliarás tu vocabulario y podrás comunicarte en inglés rápidamente. Pero si eres de los que se preguntan, si domino el vocabulario inglés, ¿por qué no puedo comunicarme bien? Y hay otras preguntas que te pueden surgir. Kale explica que esto puede deberse a que no has desarrollado hábitos de aprendizaje pasivo. Estos hábitos son los que le ayudan a seguir aprendiendo inglés de forma automática, como si fuera un niño, que no gasta ninguna energía ni esfuerzo en aprender su lengua materna. Aquí tienes la oportunidad de aprender inglés con Kyle Anders, una experta en el idioma y muchos otros. Vea los testimonios de estudiantes de todo el mundo. Hoy tienes acceso a un descuento diferenciado para cambiar tu vida. Un descuento que ahora garantiza su entrada en el programa Rayo. Tome una decisión ahora. Hablar con fluidez en inglés y ser libre. Por favor, tenga en cuenta, muchos sitios no pueden vender el programa Rayo, por lo que he tenido cuidado de protegerle de actitudes no deseadas y he proporcionado el sitio oficial aquí abajo para ayudarle, para que no se vea perjudicado. Kyle Anders le dará una garantía de 14 días con acceso inmediato al curso en su correo electrónico, y vamos a ir con plena fluidez de una vez por todas.